Eh, bienvenido al taller de razonamiento lógico-matemático, en la carrera de los dados. Estoy acá junto al profesor Hugo Escobar para eh, explicar y dar las nociones necesarias que necesitamos para realizar esta actividad que está hecha con mucho cariño para usted. ¿Sí? Hola, profesor Rafa, ¿cómo estamos? Vamos Muy bien, bien, profesor seguida. Hugo. ¿Y usted? Bien, bien, por acá. En cuarentena todavía. Eh, vamos a pasar Así a el objetivo. Ya, el objetivo de este taller implica que debemos identificar las probabilidades de eventos obtenidos mediante experimentos de manera manual, estimándolas de manera intuitiva, utilizando frecuencias relativas y relacionándolas con fracciones o porcentajes. Es un objetivo bien amplio, pero a medida que vamos trabajando vamos a ir dando cuenta que son conceptos bien, bien cercanos a la realidad, a lo que hacemos en lo cotidiano. Por lo tanto no debiésemos tener mayores problemas. Así que es bien cercano a lo que hacemos día a día, por lo tanto es bien, bien interactivo y bien, bien real, por decirlo en palabras comunes. Así es, profesor Rafa, y, y además que lo, lo entretenido que tiene esta materia, que no hace jugar, y, y a través del juego es donde partió también el análisis y las investigaciones en torno a esta ciencia que es la de las probabilidades. Aquí como podemos ver, profesor Rafa, ¿qué es lo que tenemos? Una caja, Mira, Acá, sí, acá nosotros tenemos, tenemos una caja, que es una caja de vidrio, donde yo tengo esa visión, esa visualización que está ahí, donde yo observo que hay bolitas de igual peso y tamaño, que eso bien importante, pero de colores diferentes. Entonces, yo ahora le voy a hacer una pregunta a usted, a ver si es que ya está bien, bien entonado o bien encaminado en este taller si usted observa, solamente observando tal cual como está la figura, sin hacer ningún movimiento nada, sino que lo que usted observa usted, a simple vista con lo que está observando, vuelvo a insistir ¿me puede decir qué color es más probable o es más posible extraer? ¡Oh! ¡Difícil la cosa! Mire, vamos a contar las la pelotas, profesor Rafa. yo por lo que observo como usted bien indica tengo cuatro rojas cuatro verdes Tres amarillas y dos azules. Por lo tanto, tengo más posibilidades de sacar una bola roja o una bola verde. ¿No es así? Que una amarilla o una azul, ¿cierto? Así es, claro. Sí, perfecto. Mire ahora, eh, atención acá, para que al extraer una bola de color rojo, se tenga la misma posibilidad de extraer una bola de color azul. ¿Cuántas bolas de color azul ¿Debiera agregar a esa cajita? Porque yo solamente observo dos Para tener la misma posibilidad profesor Rafa, eh, Lo primero es que entonces Deben tener la misma cantidad Ambos colores En ese caso Si las bolas de color rojo son cuatro Y las bolas de color azul son dos Simplemente habría que agregar Dos bolas de color azul Para que ambos colores tengan la misma cantidad es decir, cuatro. Excelente, muy bien. Y, ahí, y otra pregunta, ¿cuál es el color de las bolas que tienen la misma posibilidad de ser escogidas? Pero ya ya indicado al inicio, profesor Rafa, mire, uh -huh. se puede ver en la caja, ¿cierto? Sí, la roja y las verdes. Perfecto. Y mire otra, otra pregunta bien curiosa, ¿es posible obtener una bola de color negro? ¡Sus! Una bola de color negro está difícil, yo creo que no, pues no, no se ven bolas de color negro, por lo tanto no se puede obtener una bola de color negro. Perfecto. Y entonces usted, a simple vista, solamente observando, me respondió prácticamente a todas las preguntas. Pero es solamente con la observación. Pero si ahora nos ponemos más concreto y más real, más, más matemático, por decirlo así, y yo le digo que en la parte de atrás hay una bolita que usted no observa, Ah, eso me lo podría decir. ¿Qué de es que usted me dio? Ninguna queda correcta. ¿Por qué no ninguna queda correcta? Porque me está ampliando el universo de, de pelotas que pueden estar en la caja. Perfecto, ¿cierto? O sea, usted se dio cuenta de un gran, y gran, y gran, vuelvo a decir, detalle: que aquí yo le modifiqué el universo porque yo le dije detrás las que usted no observa, porque aquí solamente es lo que nosotros observamos, lo que vemos en la imagen que está ahí presente. Pero en la parte de atrás también habían unas bolitas. Por lo tanto, para responder todas esas preguntas, y así como dice en negrilla bajito ahí en la presentación, ¿podemos contestar las preguntas anteriores solamente visualizando? No podemos. Porque debemos nosotros estar, eh, tener claro cuánto es la cantidad de bolitas que hay. Sí también Ay. es bien importante, es bien importante que arriba nos indican que todas las bolitas que están ahí tienen igual peso y tamaño. Eso también es muy importante porque nosotros ahora vamos a trabajar con el azar y vamos a, a hablar ciertos conceptos donde es importante que las condiciones sean similares. Y en este caso todas tienen igual peso y tamaño. Diferentes colores, pero igual peso y tamaño. Son bien importantes también en este tema. Continuamos. Continuamos, profesor. Ya, entonces se fija que ahora... Ahora vamos a concretizar, o sea, ahora vamos a hablar y vamos a decir que cuántas bolitas realmente habían en esta cajita. Pues, o sea, en el ejemplo anterior ahora yo le digo, ya tenemos seis bolitas amarillas, cinco rojas, cuatro verdes y cinco azules. Con estos datos, obviamente que ahora sí ya podemos responder a las preguntas anteriores, porque no hay ningún problema, porque ahora ya tengo el universo, ya sé cuál es el total de bolitas que eh, nosotros tenemos en esa caja, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, si hablamos de las bolitas que tienen más posibilidades de ser extraídas, es sin duda la amarilla, ya que tengo la mayor cantidad de ella, ¿Sí? No debemos agregar bolitas azules, ya que tenemos la misma cantidad, ¿cierto? Porque ahí decían las azules con las rojas, ¿cierto? En ambas tenemos la misma cantidad, por lo tanto no debemos agregar para que sea la misma posibilidad de extraer. ¿Sí? Y también se responde a la pregunta siguiente que la azul y la roja tienen la misma posibilidad de ser escogida porque tenemos la misma cantidad, que fue lo que me dijo usted delante cuando me decía, si agrego dos, ahí van a quedar cuatro y cuatro, por lo tanto van a tener la misma posibilidad. Y también la respuesta de la bolita de color negro es imposible, ya que no tenemos en la caja ninguna bolita negra, por lo tanto, por más que yo saque bolitas de ahí, nunca voy a sacar una negra porque no hay negro. Por lo tanto, es imposible. Ahí sí podemos responder con claridad a las preguntas sin ningún problema, ¿cierto? Porque cumplen la condición de que tienen igual peso y tamaño, y sabemos cuántas son en total, ¿cierto? Tenemos el universo, y lo teníamos también ahí separado por color, por lo tanto, mucho más sencillo, ¿sí? En cambio, en el, en el inicio, solamente visualizando, no podía contestar porque no teníamos esa claridad, ¿cierto? ¿sí? Profesor Rafa, fíjese bien, estamos cada, en cada imagen estamos profundizando un poco en la materia de las probabilidades y empezamos con los conceptos básicos de esta materia. Sí, conceptos que todos estudiantes, son, claro, estos esto conceptos todos los estudiantes deben, deben dominarse, estos son los conceptos básicos que aparecen en la prueba de selección universitaria, en, en, en todo prácticamente. Después siguen estudiando y aparecen en, en probabilidad y estadística los que siguen carreras del área científica y estos conceptos deben tenerlo siempre muy, muy claro. Así es. Mm. Profesor Rafa, tenemos entonces un experimento aleatorio: es aquel del que no podemos predecir su resultado, es decir, depende del azar. Por ejemplo, fíjese, como hemos estado hablando de dados, mm -hmm. yo tengo un dado aquí, profesor. Yo también tengo acá la ¿Cuál es su dado? ¿Cuál es su dado? Yo tengo uno blanquito, con las pintas ver, azules y rojas. Profesor, mire, fíjese bien. Entonces, un experimento aleatorio, como bien dice acá, es aquel del que no podemos predecir su resultado. Es decir, depende del azar. Acá, un dado de seis caras, que no está cargado, eso también es importante mencionarlo y que en algunas preguntas, sobre todo de la prueba de selección universitaria, aparece esa indicación, que no está cargado. Vamos a tirar, yo no tengo idea qué número me podría salir. Me salió salido el 4. Al bueno. azar, absolutamente. ¿Podríamos, podría entrar... O sea, podríamos de o sea, decir que podía salir el 4, pero va a salir el 4 dependiendo del azar, ¿cierto? Así es. Exactamente. Un experimento determinista es aquel donde conocemos su resultado antes de realizarlo. Por ejemplo, por ejemplo, profesor Rafa, le voy a hacer una consulta. Profesor Rafa, ¿te crees que en la noche va a salir el sol? No, imposible. Pues, si es de noche. ¿Cómo, ¿cómo, va a salir ¿Cómo? eso? ¿Cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Es de noche, ¿cierto? Sí, pues. No, sería es imposible. Claro eso. Es imposible. Así que un experimento determinista podría ser de esa forma. Sí. Lo mismo, por bueno, ejemplo, no. podría, podría ser que yo saco un hielo del refrigerador, hay 30 grados de calor afuera, estamos en pleno verano, y coloco el hielo al sol. ¿Qué va a ocurrir? El hielo se va a derretir, ¿cierto? O sea, sí o sí, sé lo que va a ocurrir, por lo tanto es un experimento determinístico, donde la respuesta sí o sí la sabemos. No depende de la sala. Ahí la respuesta sí o sí es, eh, es fija. ¿Sí? Después, le, puedo, no... ¿Le puedo dar una nota histórica, un poquito de historia? Me acordé de mi ya, profesora bueno. de magíster, cuando yo hice mi magíster en la Universidad de Granada, con la doctora Carmen Batanero, en la primera clase de, de didáctica de la probabilidad y la estadística. Ella, eh, el mundo sufrió un cambio muy brusco. Cuando los científicos se dieron cuenta, mire la palabra, el mundo sufrió un cambio cuando los científicos se dieron cuenta que no era determinístico. O sea, cuando ellos se dieron cuenta de que el mundo entero no era determinístico, ahí se quebrantó todo y ahí nació y ahí se convirtió en esta gran problemática de, de con los experimentos aleatorios. ¿sí? Cuando se dieron cuenta de que el mundo no era determinista, determinista, ahí se, come, com, eh, se creó este gran quiebre y eso me acuerdo mucho de mi profesora cuando lo ella nos mencionó de este gran quiebre en la historia cuando la humanidad se dio cuenta que el mundo no era determinista y así es pues por algo también hay tantos datos hay que analizar sobre todo ahora con esto de la enfermedad de la pandemia cierto exactamente tenemos el, el espacio muestral profesor Rafa concepto fundamental necesario para poder comprender mejor esta materia el conjunto de todos los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio. Por lo tanto, el experimento aleatorio va de la mano siempre con el espacio muestral. Y volvemos al ejemplo del dado, si yo tiro el dado, ¿cierto? Y uh -huh. me sale el 3, las otras posibilidades que tenía eran el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el espacio muestral de este experimento, era. Ah, mira, aquí sale más abajo, por ah, claro. 1, Del 1 al 6, ¿cierto? Porque son todos los casos posibles que pueden ocurrir cuando yo lanzo un dato. Un dado, perdón. ¿sí? También podría ser una rato, moneda. Rato. ¿Sí? Ah, ah, también tengo una moneda, pues, Mire, ¿Eh? Esta es una moneda. Es una moneda japonesa, mire. ¿sí? ¿Sí? Ah, está, está al revés, chino. Está al revés. Sí, pero está. No está truncada, ¿cierto? Ahí está No está truncado, está la, no, sí, está está truncada, no está truncado. Oiga, profesor Rafa, fíjese bien. Y un evento o suceso puede ser que salga un número par. Acotando un poco el espacio, ¿cierto? Sí, y sí, y sí, hagamos la prueba. Hagamos sí. la prueba, a ver si me sale. ¿Cuál sería la, la, la probabilidad? ¿De que me salga un número par? Se la dejo sí, cantando un rápido. Fíjese. Sí, salió un par. Cuatro. Wow. Sí, porque tenemos tres posibilidades. Puede ser el 2, el 4 o el 6. O el 6. Sí. Para qué le voy a preguntar, le vamos a dejar una pregunta acá a los estudiantes. ¿Cuáles serán las posibilidades que salga un número primo? La vamos a dejar ahí la interrogante formada para que el, el, el estudiante sí. lo pueda resolver, o la estudiante ya. la pueda resolver. La pueden responder en, en, en el chat del, del, del aula virtual, ahí va a estar disponible, a ver si estaban atentos a la clase, a ver quiénes responden después ahí el, lo que preguntó el profesor Hugo. Oiga profesor, por oh, ejemplo, sí, claro. adelante. Sí, otro ejemplo, porque ahí yo observo que hay como un esquema, y ese esquema que está ahí nos permite a nosotros como ordenar la información. ¿Por qué digo ordenar la información? Porque ese esquema nos habla de cuando yo lanzo una moneda, o cuando lanzo dos monedas, cuando tres, y así, hasta la que yo quiera. Entonces, cuando Pero, vamos, ya empiezo profesor, a, a, Antes que siga, ¿cómo ¿Mm? se llama ese esquema? Es un esquema me, de me... diagrama de árbol, o esquema de árbol, ah. o diagrama de árbol, comúnmente ¿sí? Entonces, ese diagrama nos permite ordenar la información. ¿Por qué le digo ordenar la información? Porque si usted observa ahí en la figura que está en la presentación, está el experimento aleatorio lanzar al aire una moneda. Pero en este caso se agregó complejidad de lanzar al aire tres veces esa moneda. Entonces ya no es solamente una vez, sino que tres veces, y obviamente ir anotando los resultados que yo voy obteniendo. Entonces si ya lanzo la moneda una vez al aire yo no tengo problema porque tengo dos posibilidades. Cara claro. o sello. ¿Sí? Gracias. No hay problema. Pero ya cuando paso a la segunda moneda, se me empieza a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener ya el supuesto de qué es lo que ocurrió en la primera. Si en la primera salió cara, ¿qué opciones tengo para la segunda? Cara o sello. O me voy al supuesto de que en la primera salió sello, como está ahí en el esquemita, ¿Qué opciones tengo para la segunda? Cara o sello. Por lo tanto, cuando yo lanzo la moneda dos veces o lanzo dos monedas, que es lo mismo, ya no voy a tener dos opciones, sino que voy a tener cuatro, que están identificadas ahí en el esquema. Cara a cara, que ahí usted lo está indicando, cara sello, sello cara y sello sello. ¿Sí? Con dos monedas. Entonces, si observan el esquemita me ordena la información y me la hace mucho más sencilla, porque si ahora le agregamos una tercera moneda, se me complica un poco más la cosa, porque se empiezan a, a, empieza a, a crecer esto y empieza a tener más combinaciones, pues más, más combinaciones de esos resultados. Por lo tanto, ahí ya me tengo que poner en el supuesto de que la primera me salió cara, en la segunda me salió cara, ¿qué opciones tengo para la tercera? Cara y sello. Y ahí voy formando el arbolito, y obviamente que la información me queda mucho más ordenadita, y más fácil para interpretar. Entonces vuelvo, voy bajando ahí como va usted, y tengo que en la primera moneda me salió cara, en la segunda sello, pero ¿qué opciones tengo para la tercera? Cara o sello Y si ya observa ahí, ya tengo cuatro combinaciones. Por lo tanto, lo mismo con lo que ocurre abajo. Por lo tanto, si ya vamos como cerrando esto, en el esquema observo que cuando lanzo tres monedas al aire o lanzo tres veces una moneda tengo ocho posibles resultados en el orden de esas monedas, ¿sí? No sé, no sé si quiere profesor. agregar algo, o, o es muy, muy complejo. No, está todo bien, pues, profesor Rafa, mire, el, solamente me gustaría agregarle algo que uno no al pasar, ¿cierto? Fíjese que en el primer lanzamiento hay dos opciones sí en el segundo lanzamiento hay cuatro opciones perfecto, sí, aquí lo vamos viendo en, en el tercer lanzamiento hay ocho opciones ocho. perfecto o sea, dos, cuatro ocho dieciséis Dieciséis. dieciséis. 32, sí. 64, sí, 128, 2 ¿qué voy a está multiplicando por 2? ¿Estoy multiplicando por 2? Estoy multiplicando por 2 en este caso, y notes al pasar también, de que esto, más allá de estar multiplicando por 2, podríamos verlo, ya está, en este momento que lo manejan muy bien los estudiantes, esto podría ser como una potencia, pues, ¿no, profe, ¿o no? Exacto. Sí, y si es y una, una potencia... potencia y si es una potencia, lo que también podemos observar con tranquilidad es de que ¿por qué el 2 está tan presente? ¿Por qué tiene cuántas opciones? Sello. Dos, Dos opciones. pues, opciones. ¿Y el dado cuántas opciones tiene? Seis. Entonces el dado tendría que ser con seis por seis por seis. Claro. Seis o sea, si, a tengo, N, si tengo un dado son seis. Si le agrego otro dado, van a ser dos dados, por lo tanto sería 6 seis por 6. Seis, sería 36. Si le agrego un tercer dado, sería 36 por 6. ¿Cierto? ¿Sabéis que tengo una memoria? Yo, muy buena memoria. Siempre me han dicho eso. En, una, en un ensayo de prueba PCU apareció una pregunta: ¿Cuántas combinaciones existen al lanzar tres dados? estaba como pregunta de, en un, en, en un facsimil de PCU. Son, son clásicas esas preguntas. Exactamente. Pero hay como para ir cerrando esto, el esquema de árbol nos permite ordenar la información y así no perder la combinación y no tener tanta complicación con ella, porque cuando ya con tres imagínense si agregamos 4, sería 2 elevado a, a 4, serían ya 16, así. por lo tanto más crecería el arbolito y eso, si sigo el orden... Más sencillo sería después para ir después anotando todos los resultados para poder hacer después cálculos, porque la idea también después es hacer cálculos con respecto a este experimento aleatorio, ¿cierto? Que es lanzar moneda al aire. ¿Sí? Y los cálculos nos favorecen bastante, pues, profesor Rafa, porque antes de, de seguir, eh, vamos a jugar, pues, profesor Rafa, juguemos un rato, pues, sí, juguemos con juguemos las estadísticas, con las probabilidades. Perfecto. Vamos a lanzar tres veces esta moneda. Yo la voy a lanzar. Vamos a confiar en esto. Sabe, nos conocemos ya, profesor Rato. No, ¿Para qué nos vamos a estar aquí jodiendo, cierto? Oiga, sí. le apuesto puesto. Eh, le ha puesto. Lo voy a dejar a usted primero, Ya hemos visto bastante. ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que sería la combinación que me saldría en los tres lanzamientos? Cara a cara a cara. Sello, sello, sello, cara, sello, cara, no importa el orden, mire, se lo voy a dejar, no más, sí. más historia. ¿eh? no importa el orden. Sí, yo me iría como, siendo bien honesto, como son tres lanzamientos, sí. que pueda ser cara, sello, cara, o sello, cara, sello, me refiero a que se combinen entre ellas. Porque es muy poco probable que las tres sean cara o que las tres sean sello. es más difícil, entonces... Porque yo en el mismo arbolito observo, yo veo que solamente una vez me aparece sello, sello, sello. ¡Pucha, qué hábiloso usted, profe. Por lo tanto, ah, es ah, más, poco probable que salga eso, en comparación a la mezcla de ella, donde pueden ser dos caras, un sello, o dos sellos y una cara. Oye, qué hábiloso usted, profe Rafa. Claro, pues mire, lo vamos a ver más adelante, fíjese bien. Acá Exactamente, aquí hay un ejemplo. Con el ejemplo anterior... Hacer? Claro. ¿no? podemos calcular la probabilidad que al lanzar tres veces al aire una moneda, obtengan los siguientes eventos. Tres caras, que ya usted lo mencionaba, profe Rafa, de que era muy, eh, es muy baja la probabilidad que suceda eh, Dos caras y un sello, también se ve ahí. Y, y fíjense mm. bien que el tema de dos caras y un sello... No es necesario que salga en el la primer lanzamiento cara, en el segundo cara y la tercera sello. No. Porque como estamos, no es off, estamos claro. bajo, estamos bajo la el, bajo el problema en el que nos indica que da, no importa el orden, así claro. que podríamos decir entonces un sello cara a cara. O podríamos. Claro. ¿cómo se solamente no. claro. mm. Ah, pero más adelante, más adelante. Mm. Como se ve acá, pues, profe, mire, eh, cara a cara sello. Cara, sello, cara. Sí. Sello, ahí, cara, cara. Exactamente. Esa cumpliría con esa condición, porque hay dos caras y un sello. Sí. Pero ahí ah, el orden Claro, ordenador. cara, cara, sello. Claro, sí. está igualita a esta. Exactamente. Pero la de abajo... Pero acá la tengo cara, sello, cara. Sí. Y acá tengo... Bien. Sello, cara, cara. Sello, cara, cara. ¿sí? Exactamente. O sea, tengo tres de ocho. Exacto. Exactamente, Bastante. Y fíjese bien aquí, como bien se, se indica en la solución, la probabilidad del suceso A. Claro. Del suceso A, tres caras, ¿por qué aparece un 1 en el numerador? Porque solamente hay una opción, pues, profe Rafa. Uno Exactamente. de ocho. Exacto. Por lo tanto, uno de 8 es 0,125, lo que nos indica que el, el porcentaje de probabilidad. Que tenemos de que salga este, esto, este resultado es de 12,5%. Claro, multiplica por 100, es claro, multiplicó por 100 ese número decimal y le dio un 12,5. Fíjese que aquí estamos haciendo esa relación que aparecía en el objetivo. Frecuencia relativa que podría ser ese 1 octavo con el decimal, ¿cierto? Que está al ladito, que ese es 0,125 milésimas, ¿cierto? 125 milésimas o 0,125 que también es equivalente con 12,5% en porcentual, ¿cierto? Esa es la relación que hablábamos al inicio, que dijimos que más adelante íbamos a ir aclarando cuál iba a ser esa relación. Así que ahí está, y obviamente que muy baja esa posibilidad, que era lo que le comentaba yo, porque yo observaba en el arbolito que habían solamente una combinación de cara a cara a cara, donde salían las tres caras, por lo tanto es bajísima, una de ocho y lo que ocurre en la segunda ya, dos caras y un sello, que ya se aclaró el tema del orden que daba lo mismo, ahí ya teníamos tres cierto tres distintas combinaciones de ese orden, de 8, mm -hmm. que en decimal es 0,375 o 375 milésimos, y eso en porcentaje lo multiplico por 100 y nos queda 37,5%. Y obviamente oye, oye. Que, que la última sería lo mismo, tres sellos, Vendría a ser una combinación, ¿cierto? La sello, sello, sello, que vendría a ser la última que está ahí en, en el diagrama de árbol, y, y sería igual que la primera, ¿cierto? 1 de 8, que es lo mismo que 125 milésimas, o 0,125, y eso es equivalente con 12,5%. También es muy baja esa probabilidad de que ocurra que al lanzar las tres monedas me salgan las tres sellos, ¿cierto? Profesor Rafa, hay cosas que, que hay que considerar, eh, digamos, no hay que dejar pasar el día. A ver si me las puede responder usted, profesor. Fíjense bien, acá yo tengo un factor común, que cada una de estas fracciones que, que están en atención a las probabilidades de los sucesos indicados anteriormente, el resultado es, está Estar es 0, y algo. Sí. ¿Podría sí, dar un resultado 1,3, o un resultado me podría dar no. 2? No, no. Porque si un resultado le da más que 1, 1 algo, un 2, es porque algún problema hay. Porque se supone que yo estoy trabajando un subconjunto, ¿cierto? ¿Cuál, eh, cuál es la probabilidad de obtener los siguientes eventos? Eventos, sucesos. ¿Se acuerdan que dijimos eventos, sucesos, una parte de todo, ¿cierto?, que era el espacio muestral. Por lo tanto, wow. si yo, el espacio muestral son 5, y tengo que la probabilidad de algo son 6 de 5, ¿me pasé del espacio muestral? Porque para que me dé un número mayor que 0, me dé 1, algo, es porque el numerador es más grande que el denominador. Y si hacemos esto en este caso, claro... ¿Mm? Ah, sí, no, ahí lo estoy escuchando mejor, profe. Sí, si hace hacemos tiempo. en este caso es, esa división, me va a dar un número mayor que 1, ¿cierto? Pero claro. eso implica que el numerador, el de arriba, ¿cierto? En palabras sencillas, es más grande que el denominador, que el de abajo. Por lo tanto, ahí ocurre esa división. Por lo tanto, acá es imposible que yo calcule una probabilidad y me dé un número mayor que 1. Porque si no, me estaría pasando el espacio muestral, pues estaría considerando una probabilidad de algo que es más de lo que tengo. Entonces no, no debiese hacer, no, no, no puede darnos un valor mayor que uno. Muy bien. Me, me queda clarito entonces eh, cómo me lo responde. Qué Sigamos bueno, José. <risa> ¿Ya llegamos a la se... parte del trabajo? ya Aquí llegamos a la parte del de... trabajo. Antes a empezar a, a trabajar. Esta parte importantísima, profesor Rafa, eh, tiene varias indicaciones, vamos a ir paso a paso, y además eh, todo esto lo tienen que vincular directamente con una guía que vamos a, a, a subir a, a la plataforma, en donde hasta de ahí pueden descargar eh, un esquema, eh, o una tabla mejor dicho, que va a ser fundamental para el juego, porque él, finalmente es nuestro tablero de juego, ¿cierto, profe? Exactamente. Todo sí. esto que le indicamos va a quedar clarito eh, a través de, de los pasos. Vamos, vamos viendo cada, cada una de las indicaciones. Vamos viendo, dice así. El taller debe realizarse por dos personas, ¿ok? O sea, como estamos acá nosotros dos, podríamos desarrollarlo tranquilamente, o sea, y o sea es que los el... estudiantes los estudiantes de su casa van a tener que pedirle ayuda a alguien que lo acompañe para realizar esta actividad. Sí, sí o sí deben haber dos personas para realizar la actividad. Ah, digamos, sería, profesor Rafa, de que es un taller que en el desarrollo del taller eh, es muy fácil, o sea, usted, querido, querido y querida estudiante, si va a buscar a alguien dentro de su hogar, puede ser desde el hermano chico hasta el abuelito. Exactamente. De cualquier edad puede acompañarlo. Está, es apto, nosotros nos pensaban ustedes, en cuarentena nos craneamos con el profe Rafa para diseñar un buen taller, en donde sea capaz de facilitar las cosas, y este está pero justo, justo para que pueda uno jugar un rato en la casa. Necesitaremos además... Profesor Rafa, dos mm. daditos. Exactamente, yo acá también tengo mis dos dados. Así que... dos pero ahí lo, las dos personas con dos dados están ok. O sea, aquí, como nosotros estamos en nuestra casa, tenemos cuatro dados, pero tienen que ser solamente dos dados, ¿cierto? Así ah, es. Sigamos por pues, profe Sí. Ah, ahí tenemos los dos dados Ahí están los dos dados. Y como se ve bien ahí, estos dados los vamos a tener que lanzar juntos. Exactamente. ¿Okay? O sea, la actividad va, va, la actividad va a ser tener los dos dados y algo vamos a hacer con los dos dados. Sí. Gira en torno a los dados la actividad. Exactamente. Además, por eso Rafa, acompañado de los dados, tiene que ir una muy buena historia. Y fíjese bien, ah. se realizará la carrera de la historia donde participarán los pilotos más destacados de todos los tiempos. Y tú serás protagonista. Los 12 pilotos dispuestos en la siguiente tabla partirán en la posición 0 y tendrán que llegar a la posición 3. Quien lo haga primero gana y aquí, ojo, ojo, para moverse cada piloto tiene asociado un número del 1 al 12. Eso lo vamos a mostrar y lo vamos a, lo vamos a detallar en la, en la próxima imagen. Tú lanzarás los dos dados, ¿cierto? Y sumarás los puntos obtenidos. Por ejemplo, ¿me salieron estos resultados? O sea, son 6 y 6, los sumo 12. y me da 12. Y Me salió el 5 de... y el 3. Perfecto. El número del piloto que coincida con la suma avanzará una posición, avanzará una posición. ¿Okay? Por lo tanto si me salió el 12 Busco Marca y una posición ponía. al 12 ¿Sí? Entonces el piloto 12 Es el que avanza, ¿cierto? Exactamente Una posición avanza, una sola ¿sí? Y el que llega primero a la meta Gana, gana A correr nos claro. indica la, esta, esta historia Vamos entonces pues, profesor Rafa ¿Eh? Cada uno de ustedes Deben escoger seis pilotos Que se muestren a la continuación Perfecto. que son los que van a estar en la tablita esa que van a tener ellos para descargar, ¿cierto? Por ejemplo, profesor Rafa, yo voy a anotarme enseguida con Alain Prost, eh, Alton Senna, Jim Clark, Graham Hill, Ronnie Peterson y Gilles Villeneuve. entonces ya lo otro, exacto, los otros seis serían mis, mis pilotos. Exacto. Ah, vamos a, a, a seguir entonces. Uh -huh. Escogí yo los seis, tú escogiste los seis. Fíjate. Sí, y eso obviamente que lo va a tener que hacer cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Seis y seis, con la persona que trabaje. ¿Sí? Mire, profe, acá no, no traje, obviamente, ¿eh? te voy a tener que sí. Pero lo puedo leer yo. Dice que acá, eh, de los seis pilotos que escogió cada uno, debe elegir el que cree que ganará. O sea, usted cogió sus seis, yo tengo mis seis, y de esos, yo debo escoger cuál creo yo de esos seis que va a ganar. Por ejemplo, yo tengo el 3, el 5, el 7, no sé, yo escojo uno de los míos y digo, yo creo que va a ganar el 4 de los que tengo yo. Y lo mismo, ¿usted cuál cree que va a ganar de los suyos? No, yo me voy enseguida por, eh, ¿cuánto es que es? Acton C, no, pues. El 7. Siete. El 7. Siete. Fue, fue uno de los que elegí, pues el profesor. A ambos escogimos ya cuál creemos nosotros en nuestro juego que va a ganar. Por lo tanto, lo mismo van a hacer cada uno de los estudiantes, y, y obviamente que cada uno de los dos va a escoger a su ganador dentro de sus seis pilotos que escogieron. Esto es para ver claro. cómo andamos con, con el tema de, de la actividad. Entonces, después que escojan a ese ganador que ustedes creen, van a la guía de actividades que tienen que resolver y responden a la pregunta número uno. Por ejemplo, yo anoto en la número uno Rafael, creo que va a ganar el 4, Fernando Alonso de los míos. Y el profesor Hugo, en la pregunta número 1, también anota ahí, y él cree que va a ganar a Ayrton, Ayrton Senna, el número 7. Y es lo que hay que hacer antes de empezar. Pero, ¿Qué? Profesor Rafa, en el caso de los estudiantes, anoten solamente eh, el que ustedes creen, no es de su acompañante, porque sí, solamente bueno. va, va, a haber, va a haber la pregunta indicada y dirigida hacia ustedes, como única claro, pero persona consciente. Claro, pero con su acompañante que va a estar al lado, también él lo puede anotar, puede decir, ah, mi, mi compañero cree que de los suyos va a ganar mal, ¡Oh! y yo creo que de los míos va a ganar nada. Perfecto, perfecto. Sigamos entonces, profesor. Excelente. Acá ya tenemos un ejemplo que está muy bueno, porque ya da cuenta de cómo es el tablero que ustedes tienen que generar en su casa. Es un tablero muy sencillo, sí, es chiquillo y chiquilla, así que no espero mm. que puedan realizarlo lo pueden hacer en una hoja cuadriculada y se y, y queda bastante o, si tienen, bueno. claro, o si tienen internet, eh, perdón si tienen una impresora, lo pueden imprimir, claro. bajarlo desde la plataforma e imprimirlo, no hay problema Ahí ustedes nosotros, de, con un, de profe, con, nosotros con una hoja cuadriculada somos felices, porque después es importante de que exista este tablero, ¿por qué es tan importante profesor Rafa? porque ustedes chiquillas y chiquillos, ven Sacarle una foto al tablero cuando ya se haya desarrollado por completo el juego y la tienen que subir a, a, a, una, a, una, a una plataforma que vamos a dejar dentro del taller. Sin sí. foto. Eh, en el donde nos cuenten, cuenten. Bueno, todo eso lo vamos a detallar en, en la plataforma, pero es muy importante que exista este tablero porque da cuenta es, finalmente de que, te, de que se hizo que en la que que es un registro, Cero. claro. Está. Una al moto por el celular está mm. súper bien, chiquillo. Sí, no es necesario mm. que lo escaneen ni nada por el estilo. Pero lo importante de esta imagen, profesor Rafa, era mm. indicar el modo operandi de este juego. Cero. Luego por turno lanzar los dados, lo, ya lo habíamos indicado un poco al inicio. Sí, eh, yeah. mm. Pero fíjese bien. Eh, luego por turnos lanzar los dos dados y sumar sus resultados. El valor obtenido es del piloto que avanza una posición. Aquí Exacto. en la siguiente imagen, profesor Rafa, queda clarito. Uh -huh. Era lo que ya nos ya estábamos mostrando. Si en el primer lanzamiento la suma de los dados fue cuatro, las, por, o sea la suma de los dados fue cuatro, así. Sí. Eh, perfecto, sí. Y luego seis, eh, luego seis, por ejemplo así. Sí. Luego 6 de nuevo, por ejemplo, así. Perfecto, sí. Y luego 5, por ejemplo, podría ser 5, vamos a jugar con efecto? Aquí está, que me costó, ahí estamos. Exacto, 3, 2, 5. En la tabla se registra de la forma siguiente, ¿cierto? Tal, tal cual eh, como van. O sea, se lanzaron los dados y, se, y la suma fue 4. Ah, Marco donde está la casilla P1, pero en 4, en el número 4. Vuelven a lanzar los dados, porque aquí la idea es ir lanzando los dados, primero yo, después el profesor. Ahí ustedes deciden quién parte y quién sigue, pero la idea es hacerlo bien equitativo: de que lanzo los dados yo, también lo lance mi compañero, ¿cierto? Entonces en el segundo juego salió 6, por lo tanto marco en el primer punto 6, no me voy al 2, sino aquí, desde, desde el principio. Vuelvo a lanzar los dados y de nuevo salió sumo 6, por lo tanto, ahí avanza un lugar, y ahí marco el segundo. Y se si observan, se lanzaron de nuevo los dados y salió la suma 5, por lo tanto, parto ahí en el primero con el 5. Y obviamente que ya se dijo que quien gana el juego, el primero que llegue avanzando cada uno, ¿cierto? de Cada uno del P1, 2, 3, 4, hasta el 13 es el que gana, ¿cierto? Sin saltarse, ¿no? no de que si lanzo los dados y me salió el, el suma 10 en el cuarto, le marco en el cuarto, sino que desde el inicio, ¿sí? Tal cual como se fue aplicando ahí con, con ese ejemplo. Excelente, profesor. Eh, recuerden que gana el juego el primero que llega a la meta, ¿ok? O sea, la meta que se encuentra a esta altura. A esta altura de la tabla en esta columna, ¿cierto? Sí. Eh, avancemos. Ah, ya eh, estamos. Pues. Se dieron todas las condiciones necesarias para que ustedes puedan realizar este taller sin mayor problema. Y como les digo, es, como les dijo también el profesor Hugo, es un taller bien entretenido porque es un juego y se van a entusiasmar y les va a gustar. Y hay varias preguntas que ustedes van a responder en esa guía de actividades que va a estar ahí en la plataforma para que ustedes la puedan descargar y, y hacer esta actividad, porque vuelvo a insistir, es bien entretenida, mediante un juego que van a, eh, van a, mediante un juego, valga la redundancia, van a reforzar conceptos matemáticos que son bien importantes, sobre todo después cuando lleguen a la universidad y vean álgebra o cálculo, y vean ahí lo que ocurre cuando hacen el experimento muchas veces. Tampoco hay no, hay que, no, no hay que adelantar profesor Rafa, pero lo único que también yo les voy a decir, eh, primero que todo espero, espero que estén todos muy bien junto a su familia en la casa, eh, pasando este, este momento un poco lamentable para la humanidad en general, eh, pero son, hay que cambiar un poco la rutina y esperemos que, que esto haga o apoye a eso, a cambiarla un poco, ¿cierto, profe? Como bien decía el profe, es bastante, eh, eh, a nivel de el tiempo, no te toma más de media hora jugarlo con alguien, eh, y lo más importante es que eh, tengan el tablero, lo puedan diseñar, generar, desarrollar uh -huh. el juego por completo hasta la meta, y luego hacer el registro fotográfico de este de cuando hayan finalizado el, el juego entre tú y tu acompañante, en este caso que podría ser cualquier persona del hogar ¿O ese hasta tablero el de una que, vez, la de una claro es tablero que indica profesores es precisamente lo que están viendo ustedes en pantalla a eso él le ah. llama el tablero donde están todos los pilotos y están ahí desde el p1 hasta el p 13 y ahí es lo que ya explicamos De cómo se va completando Y cómo va avanzando cada uno de los pilotos Obviamente siguiendo las reglas del juego Sin hacer trampa Porque aquí es fácil hacer trampa Pero la idea es Siguiendo las reglas del juego Avanzando hasta que gana el juego El que primero llega al 13 ¿Cierto? O el 12 No, al número 13 no, la meta, por... sí. Nú número Al 13 es la meta, ¿sí? Sí. Así ya, que Ya, ¿Mm? estamos Eso... entonces Muy... Sí, mucho éxito en el trabajo y estamos ahí atentos a cualquier duda en, el, en la plataforma o en la clase presencial que tenemos cada tres semanas, donde podemos responder dudas. Ojo también, acá es bien importante que ustedes lo sepan, como ustedes aquí van a trabajar con el azar, porque van a jugar con dados, por lo tanto los dados es azar, ya sabemos que son experimentos aleatorios, por lo tanto dependen del azar. Acá fácilmente... Todas las respuestas de todos los estudiantes pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque están con el azar. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que también ahí, cuando estemos viendo la respuesta de ustedes, la gran mayoría se va a dar cuenta que las respuestas todas van a tender a cierto valor. Todas se van a acercar o van a estar siempre muy cercanas. Las soluciones de todos van a estar cercanas en ciertos pilotos. Y obviamente que ahí se va a ir concretando por qué es eso. Así que... No se asusten si ven que su compañero tiene otra respuesta, u otro compañero otra, porque, como les digo, como están con el azar, todas las respuestas pueden ser distintas. Pero tienen una característica importante, que todas se acercan a un valor. ¿Sí? Profesor, dejémoslo hasta acá, mejor nos damos más tiempo. Exactamente. Pista. Nos estamos viendo en el próximo video, eh, va a haber otro rápidamente, un poquitito más abajo, cuando desarrollen las actividades que estén en esta plataforma, porque vamos a explicar un poco qué es lo que sucedió con este tablero en el siguiente video. Lo estamos viendo. Hasta luego. Sí. Nos bien. vemos. Una, una muy buena actividad. Vamos a dejarlo hasta sí. acá Hasta luego.